Hola, soy José Cuenca, de Sagunto, y tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo afecta la aplicación de Preban Plus a la fauna auxiliar? Por los resultados obtenidos en diferentes estudios, vemos que Preban Plus es muy respetuoso con la fauna útil, respetando a Rodeodea cardinalis, Cryptolemus montruceri, Phytoseulus persimilis, Euseius stipulates y Neuseius californicus, entre otros. Tú decides ascensa porque eres imparable.